Bienvenidos a Historias de la Taberna volumen 3 La serie donde les leemos historias que sacamos de nuestro servidor de Discord y nos compartieron nuestros queridos usuarios. La primera de El sapo que ríe, titulada Adiós anciano. Los jugadores habían estado conviviendo con un gigante de las carchas llamado Harsnag. Era un gigante ya anciano, con problemas cardíacos, que bebía mucho del mito de Thor en el Ragnarok. Él y los jugadores fueron a un templo a buscar respuestas sobre la guerra. Cuando las obtuvieron, el grupo fue interceptado por un dragón azul anciano. El destino final de Harshnack. Este sacrifica su vida para que el grupo pueda avanzar hacia el siguiente capítulo. Sus compañeros, mientras se alejaban corriendo, voltean para atrás para mirar una última vez a su amigo, siendo apresado por las fauces gargantuescas del dragón. Un crujido, un suspiro seco, y la vida de Harsnag llegó a su final. Ahora, cultista de zona sur nos trae Sigilo, el musical. La cueva presionaba con su a la comitiva. Los héroes Tig y Nemeya habían decidido participar en la avanzada final liderada por las arpistas, en el intento de derrocar a la Marca Roja y el ambiente enviciado del olor de los cadáveres ponía tensos a los aventureros, que escuchaban ruidos del fondo del pasillo. En cierto momento Tig miró a Nemeia y se entendieron. El bardo sacó su guitarra y comenzó a sonar una cumbia. Así, el grupo ya escondido se preparaba a la vez que bailaba en el lugar disfrutando el ritmo hipnótico que salía de su instrumento. Nemeia se dejó llevar por la música y rememoró tiempos en los que era bailarina mientras tocaba la flauta dulce. El bardo aprovechó el momento para guiñarle un ojo a la herrera, la cual por primera vez se mostraba sonrojada. Desde el fondo se escuchaban voces y pasos. ¿De dónde viene ese ruido? Las voces de los enemigos se encontraban cada vez más cerca, hasta que llegaron a la salida del túnel. No tuvieron oportunidad frente a la comitiva que los derrotó sin resistencia alguna. Mientras los cuerpos de sus enemigos eran corridos del camino, el bardo rió y comentó alegremente. Siempre funcionando el sigilo. La siguiente historia nos la trae a Gorhat y se titula La Druida y el Bárbaro. Su primer encuentro fue ordinario, un simple contrato de rescate, un grupo numeroso. No se conocían y no se hablaban. Al tiempo, el bárbaro se enteró que ella estaba maldita, por eso la apariencia que tenía. El grupo voluntarioso decidió buscar una solución a esa maldición. El tiempo pasaba y todos los esfuerzos resultaban en vano. Hasta que un día, finalmente, ayudando a un pueblo aislado, el grupo logró su cometido. La druida pareció libre de su maldición, rey roja y joven, su belleza resaltaba en el grupo. Pero no fue hasta que venció al bárbaro convertida en oso durante una pulseada en el medio de una fiesta que éste se conmovió. Las miradas de vez en cuando se hacían presentes mientras avanzaban por temibles cuevas. En una de esas tantas oportunidades, mientras iban sorteando el peligro por un camino oculto, todo parecía marchar bien. El camino era estrecho. Había un abismo a un lado y al otro un gran muro de raíces. Parecía peligroso, pero solo tenía una advertencia. No dañar las raíces. De repente algo sucede en la distancia. Un compañero poco delicado decide trepar las raíces para observar el camino que se abre adelante. En ese preciso momento, las raíces arremeten contra él, que con un ágil movimiento las esquiva. Pero no así el bárbaro, que con un uno natural es arrastrado al abismo. Colgando de un arpón que habían lanzado velozmente en un intento por ayudar a su amigo caído, volvió solo una parte de la mano del bárbaro. La druida encolerizada golpea al compañero descuidado, el cual anteriormente ya había recibido daño, y así, con un golpe crítico, cae noqueado. Y la druida a su lado también, destruida. Porque su amor nunca se reveló, pero los dados demostraron su veracidad, y así terminó la relación que jamás existió. Esta es una pequeña historia de su primer personaje de Deide, Aukan el Goliath, que un día pereció. Meses de dedicación, en el fondo del abismo. Pero con una caída, Enseñanzas dejó. La siguiente obra nos la trae Hechos corromostro. Y se titula... Diga la Verdad. Después de matar a cuatro goblins, descubrimos que otro... Se estaba escondiendo detrás de una piedra. Al interrogarlo, nos dimos cuenta que era muy distinto al resto. No quería pelear. No quería que lo ataquemos. Y parecía, de hecho, bastante cobarde. Like Desconfiados, mis amigos decidieron intimidarlo para que diga la verdad y mandamos al hechicero con sus 7 de intimidación sacó un 18 y fue tal pero tal el nivel de violencia verbal que recibió el pequeño goblin que murió de un infarto muy apenados decidimos sepultarlo y mientras estábamos preparando la tierra y el cuerpo descubrimos una carta en uno de sus bolsillos la carta era de la madre, expresando su orgullo, ya que el Goblin no era violento y siempre buscaba la forma más pacífica de solucionar las cosas. Incluso en la carta se advertía una gran preocupación por parte de la madre Goblin, debido a que la naturaleza pacífica de su hijo lo volvía más vulnerable en las zonas salvajes o desconocidas. Nunca nos habíamos sentido tan mal en toda la campaña. La última historia de la noche nos la trae el Orpe, se titula su último momento. Un héroe. Sucedió en Day Day. Un grupo de aventureros había aceptado ayudar a un pequeño pueblo con su extraño problema de necrófagos. Internándose en el bosque seguían a Axlin, una joven ranger con una particularidad. Era Renga. Aunque eso nunca había menguado su amor por el trabajo que poseía. Siguiéndola iban dos hermanos Tabaxi, un humano que demostraba con orgullo su entrenamiento de monje, un guerrero que por azares del destino terminó con ellos, y un Tiffin clérigo, que fiel a su amigo el monje, los seguía a todos lados. La noche cayó sobre ellos, llegando a unas antiguas minas, donde los necrófagos habían hecho su nido. Valientemente se enfrentaron con estos y con algunas dificultades los vencieron. Axlin decidió estudiar un momento a los necrófagos y sin previo aviso se adentró a la cueva. El monje Uriela siguió en un intento de detenerlo. ¡Hey! La disputa entre los dos aumentaba de tono con cada palabra que decían hasta que sus gritos retumbaron en toda la cueva hasta el punto que sus compañeros en las afueras los escuchaban. Pero habían despertado algo más. Una criatura vivía allí. Quizás el verdadero motivo de que el pueblo abandonara la mina tiempo atrás. De repente, algo reptó hacia ellos. Decenas de pasos abrumadores y pesados corrían haciendo eco por toda la mina, y alertaron a los dos aventureros que empezaron a correr hacia la salida. Pero Axlin se quedaba atrás cada segundo, y Uriel sin dudarlo se retrasó para tomar a Axlin entre sus brazos y seguir huyendo. Pero poco a poco la distancia entre lo que les perseguía y ellos se iba cortando. La salida estaba ahí, al frente. El cuerpo agitado de Uriel crujía por descansar, y en un último movimiento lanzó a su compañera fuera de la cueva, como si supiera que no lo lograría derribó los cimientos de la cueva para que se cayeran sobre él justo en el momento en el que su perseguidor los alcanzaba. Un 100 pies gigante, completamente negro, con un rostro humano entre sus pinzas. Sus camaradas vieron cómo cada piedra caía cerrando la entrada. Los puños de Uriel ardieron como si de hierro fundido se tratase y saltó contra su adversario, mientras la última roca cerraba la salida. Y con esto terminan las historias de hoy. Pero no queríamos irnos sin antes hacer dos menciones especiales. Las historias eran muy largas y no las queríamos cortar. La primera es de Don Tulio con su historia de licantropía del palo. Si quieren saber cómo sobrevivir a un puente repleto de hombres lobo, no se la pierdan. Y la segunda es de Sun jonker con su historia Hasta el final. Donde un monje borracho canta al ritmo de la batalla mientras se enfrenta a un dragón para salvar a sus amigos. Ya tenemos un par de anécdotas seleccionadas para Historias de la Taberna volumen 4. Recuerden que leemos todas las historias del canal antes de elegir alguna, así todos tienen chances. Queremos agradecer muchísimo a nuestra comunidad de Discord por compartir estas historias, por muchas anécdotas más y arriba el relito. Si quieren participar en estos videos, dejen las historias en nuestro canal de Discord. Si les gustó el video, dejen un like. El video de la semana que viene es sobre Séptimo Mar, enemigos y monstruos, así que suscríbanse al canal para no perdérselo. Y si tienen alguna duda o algo por el estilo, pueden dejarlo en la caja de comentarios. Nos vemos en el próximo video.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 Ya casi, ay, ay, ay, en pelea, ven oh. acá, pesca extrema, bienvenidos a pesca de gatos, deporte extremo, Discovery Channel, seguido por... las historias es de la taberna, lo primero hay que pescar estos gatos, estos gatos son terribles. Acá nos acusamos simplemente un hilo, no tiene nada más. Pero ellos se sienten atraídos. Hoy, en pesca de <risa> Historia de la taberna, volumen 4. No me acuerdo cómo seguía.